Aquí de María Santa Santana estamos cansados de decirles que aquí no hay agua, aquí no llega agua, cuando ellos quieran eso es un ching de agua y no ven la sierra en el agua. No, el agua no está llegando. ¿Qué tiempo tiene sin agua? 30 años que aquí no llega agua, estoy diciendo, desde que yo nací sí estoy comprando agua. Hacen llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado Inapa ante la falta del preciado líquido que nos toca mandar el agua en esta calle y llega pa' y la manda y la mandaba de las 8 hasta las 10, pero ya dejó de mandarla y la manda algunas veces, algunos días, algunas veces se pueden contar los días en el mes. No, ya nos hallamos caceros, o ya no hay autoridades que uno pueda quejar, ya no hay nafa, no hay nada de eso, todo el mundo está por su cuenta. Aquí todo el que quiere tiene una llave. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.